Esto lo voy a grabar no solamente para enseñarlo, sino para acordarme yo. Esto me va a servir a mí de, de blog de notas. Eh, la afinación Drop C, que ya conocéis. Esta afinación es la leche, amiga. Esta afinación para tocar, no bluegrass precisamente, pero para tocar cositas así clasicotas y historias, historietas variadas, es la leche. Todo sale. Además sale súper fácil. Cuatro posturitas y todo, todo, va saliendo, todo va saliendo y todo va sonando. Entonces... Mientras estaba conteando subiendo el vídeo anterior, me he puesto seguido practicando lo que estoy practicando ahora mismo, que tengo que entregarle al profe, que es de Washington Post March, y se me ha ocurrido eh, la marcha anuncial de, de todas las bodas. Tin, tin, ton, tin, tin, y resulta que en, en Drop -sea sale, pero clavá. Clavá me refiero. Me imagino que salen. Me falta un montón de notas con respecto a la obra clásica, pero sale chula, tío. Eh, lo vais a ver ahora mismo, os lo voy a enseñar. Bueno, insisto que estamos en Drop C. Drop C, ¿os acordáis? que Lo que tenemos un... es eh, la cuerda cuarta afinada en Do en vez de en Re. Entonces tenemos Re, Si, Sol, Do, Sol. vale Y bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Pues empezamos con un acorde de Do, pero vamos a hacerlo incompleto. Vamos a empezar... Vamos a ir agregando emoción, como Pues agregándole cuerdecita, quizás sea mejor, creo que así puede sonar mejor. Lo estoy medio improvisando ¿eh? sobre la marcha. no estoy saliendo del acorde 2 entonces lo que estoy metiendo es estoy aquí luego lo meto aquí ¿vale? lo podría hacer así pero el problema de hacerlo así es que luego no voy a poder meter el meñiquín esto es la verdad es que hay que tener las manos larguitas entonces incluso puedo llegar aquí si quiero y ahora ya todos son acordecitos típicos de, de, de dropshin. Eso es, digamos, más cosas, ¿no? Pero con esto ya dais el pego. Entonces, los acordes son... Estos dos deditos los pongo aquí. Y esta cuerda la ignoro, ¿vale? Incluso si le... la dejo así no suena. Y hago... De cerca así en plan casero. Ups, vaya golpe que le he dado. sería la menor, sol, re, perdón, re, do, pero con el bajo aquí raro, fa, otra vez do, re menor, sol, do. Una escalita normal y corriente. Y esto es lo que ya ve, lo que os enseñé en el, en, la, en el curso. Perdón, en el curso, en el, en el episodio del, del no me gusta el miriñaque, ¿vale? Esto es simplemente un, un arpegio de en dos. Y volvemos. ¿Vale? Y ya está. No hay, no hay más que enseñar, no, no tengo más que, que decir aquí. Entonces, para practicar y cualquier cosa también, eh, si, si os queréis aprender el, el tema que este ya de bluegrass que se llama eh, Home Sweet Home, que es esta afinación Pues os deberéis aprender esto Perdón Esta progresión También te vale, por ejemplo, para la de... Es decir, que en tiempos de Mother Mary comes to me. Speaking, speaking, speaking, la es Do Re menor Perdón, repito Do Re menor eh, Mi menor Fa Sol La menor Esto sería La menor, pues Si bemol menor Si bemol menor, no Si menor Y Do Aquí otra vez, ¿vale? Do, La de like like Rolling Stone. Once upon a time my dress of fine. <laughs> <laughs> oh didn't you The Bob Dylan? Es decir, que aprendiendo esto tenéis medio repertorio de, yo qué sé, de todo, medio sacado. Venga, con Dios.